Sí, está sí. ¿Ah? Oye, aquí yo estoy dando a Mayo Morales. Vamos, él y tu padre. a Oye, hay ¡Ah! El último día eh, me perdí el viernes la mostra de los vi las fotos y no estuvo bueno. Eh, Principalmente siempre hacemos estos este, este pequeños ritos de cierre eh, para agradecerles el tiempo que se dieron de venir todos los días durante tanto tiempo, eh, en contexto digital, en contexto presencial. Nosotros teníamos cursos estos cursos tan para realizarse cuatro o cinco meses y ustedes eh, tienen el récord eh, de, de cuánto tiempo se ha demorado implementar este curso. Eh, y entendemos y comprendemos los diferentes obstáculos que han tenido que atravesar para poder cumplir con la asistencia, eh, con todos los requerimientos que las solicitamos eh, para que el proceso sea adecuado. Entonces, les queríamos agradecer y también felicitar a quienes lograron, a pesar de esto, una excelente asistencia, ¿ya? y también o sea esto ha reconocido por sus compañeros, eh, y aquí una instancia que marca un antes y un después para muchos que va en la eh, siendo adultos, teniendo tantas responsabilidades de estar en una capacitación, de ir todos los días de por dejar cosas de lado, es súper valiente, nosotros lo reconocemos. Así que es bueno celebrar y reconocer a quienes eh, se han destacado y quienes han tomado esto como un compromiso de la responsabilidad importante. Así que tenemos eh, que va a recibir su reconocimiento de asistencia a Mario Cerno. <risa> <risa> <risa> a ah, la camarógrafa Elizabeth Vuelta. Vuelta. Buena Eli. Bravo. Bueno, reiteramos. El agradecimiento, las felicitaciones a Mario, a Isabel, eh, para nosotros estos son cursos inolvidables, por cómo, cómo fue toda esta trayectoria en este momento, pasar tantas crisis entre medio. Eh, también para mí, mi primer, que de asistencia como director de CEO, así ah. que no lo pierda. Ah. Y bueno, vamos a seguir en contacto, ahora viene la siguiente etapa de colocación, eh, nosotros vamos a estar disponibles para ustedes necesidad ya que son parte de la comunidad también del estado de Focar de Canadá. Yo le voy a enviar el link para ya. que se inscriban. Ya en la bien. comunidad de Casado hoy día viene de... ah, sí, el Así que diría que tengan un buen cierre del curso y eh, no. le damos un felicitamos para, para todos.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 No. Listo, mucho lo a Ay, parece que se a la No importa. Vamos para Una, una azúcar también. una palabra sí. eh, dar gracias más que nada por, por todo lo que señora y dar gracias ¿Sí? también por las bonitas que se conocieron también acá en el pozo Son sí, un amor. y tenía una ceba estaba casi conociendo a gente oh y, vos, teño, para ah, Ay, gracias y espero que más y oportunidades mejores, y cosas mejores para cada uno. Y que todos encuentren trabajo. Oh. Y puedan ejercer también lo que, lo que estamos no aprendiendo. Aprendimos acá. Sí. Eso. Un ¡Salud! saludo, un saludo, un saludo. Lo ¡Salud! único que quería la profe era un saludo. ¡Salud! Salud, saludo, saludo, saludo, saludo, saludo a un saludo, gracias. gracias. Lo importante es no Ay, perder la continuidad. No, no. Ay, creo que donde, ¿Ya, ¿eh? ya, ya, ya, arriba! ya, Yeah, I think. Si usted se vende a esa página, profe, me Pero aquí no me ya, no es un me Aquí es un mercado que sale sí. todo. Pero aquí tengo ahora 33 Lucas. Es un supermercado. No, no, no, no, no Yo y venden en esa página. Yo. No, ¿no? Venden cosas de casa, venden de sí, todo. Sí, es como comprar. Oye, trajeros, como comprar, Oye yo no lo compré con compré dohalo, me, como 6, me lo compré con un poquito. No me Me lo compré con un cupón y no me salió como 6? Yo compré. Es como AliExpress. También venden para... Eh, para ¿Venden para hombre? Para hombre. sí.